Congreso Mutacional. La clave número uno es lograr la unidad dentro de la diversidad. Considerar el factor, el factor conciencia en todo. Dale. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. SF.com Tenés que escribir.